dándole seguimiento a un tema que desde hace unos días yo vengo analizando, la situación de las cárceles en República Dominicana. Nuevamente se pone de manifiesto en una cárcel de la República Dominicana donde se da a demostrar la permanencia o la existencia de armas de fuego. Precisamente en el 15 de Azua, este fin de semana, estuvo ocurriendo un motín. Un motín que como era de esperar se da al traste con la pérdida de una vida humana precisamente un interno allí en este centro, con el nombre de Dani Alberto Encarnación, alias Chupao, Dani Alberto Encarnación, alias Chupao. Según relata la nota de diferentes diarios de circulación nacional, él se encontraba en su celda y al momento de él intentar salir al patio, se encontró con un enfrentamiento con otros de los internos dentro de este penal. Lo que dio al traste con el enfrentamiento de que hubo una riña, pero la riña desató con varios disparos. Varios disparos que fueron sobre, específicamente sobre Dani Encarnación, alias al chupado. Un arma de fuego que supuestamente ya se tenía información de inteligencia de que existía dentro de este penal. Al parecer lo que es el liderazgo de los espacios dio al trate con este motín. Este motín que perdió la vida un recluso. Un recluso que perdió la vida de tres disparos. Tres disparos ocurridos dentro del penal. Ustedes recuerdan que aquí vimos con mucho placer cuando se anunció una requisa que se estaba llevando a cabo dentro de la cárcel del 15 de Asua. Vimos como muy positivo, entendíamos que esto era prudente y que esto permitía facilitar la vida de los, de los reclusos allí dentro. Al parecer, el motín es provocado por las bandas que liderean lo que es el centro penitenciario del 15 de Asua, señores. Este joven que cumplía una condena a raíz de un hecho que tuvo que ver con la vida de, un, de una persona que era seguridad de un supermercado en las matas de Falfán, pero la situación de Dani el chupao, al parecer cambió de color. Cuando los reclusos de allí dentro que tienen alma de fuego decidieron quitarle la vida a él. Tres disparos. Él falleció precisamente en el hospital Taiwán de Asua, dándole atenciones de cirugía y demás. Y uno se pregunta, señores, ¿hasta cuándo vamos a tener nosotros que estar aquí viendo que en las cárceles de nuestro país los reclusos tienen armas de fuego? Almas de fuego. Yo digo siempre, ¿cómo entra un alma a un penal? ¿Cómo llega una alma a un penal? O es sea, a través de los sistemas que hay para poder entrar comida y alimentos, a esos penales, o ropa, o zapatos, lo que fuera. Pero por una vía tiene que pasar. Y para poder pasar debe haber un proceso de lo que es, esas redes que se construyen en los penales para poder tener facilidades para unos presos y para otros no porque dígame usted en estas condiciones que este interno el chupado pierde la vida con tres disparos luego de ser intervenido en el hospital Talwán ¿cómo sería usted que no vamos a explicar nosotros que presos ahí dentro tengan armas de fuego? ¿cómo puede ser eso? ¿cómo podemos explicar nosotros que hay un preso que tenga un arma dentro de ese penal? eso no es posible eso no es posible y es una situación lamentable que todos tenemos que ver, señores. óigame, y condenar. No es posible que en las cárceles de nuestro país hayan presos que tengan armas de fuego. Eso no puede estar pasando. Nuevamente se pone de manifiesto la falta de seguridad y sistemas que puedan evitar que los internos, los presos, tengan armas dentro de las cárceles. Y a costa de entonces yo controlar y tener la fuerza y la supremacía frente a otros presos allí dentro. Eso no puede ser.